Bueno, ya hemos eh, creado varias transparencias, no me ha dado tiempo a hacer las 16 que tiene la presentación, pero eso lo dejo para vosotros. Pero sí que quiero contaros una opción muy importante, de hecho la más importante de todas en lo que se refiere a PowerPoint, y es el menú presentación con diapositivas. Este es el menú que vamos a utilizar cuando queremos mostrar ya no el programa PowerPoint, sino la presentación para que se vea ocupando toda la pantalla. Los dos botones principales son este de aquí, donde pone presentación desde el principio. Si yo le doy, se mostraría la presentación desde la diapositiva número uno, es esta la del título. Pero, eh, claro, yo eso lo he hecho cuando estaba en la de la última transparencia, que es la de la, la carita sonriente. Suponiendo que, por ejemplo, yo necesito solamente visualizar la presentación desde la diapositiva actual, la de la carita sonriente, y no desde el principio, pues entonces le daríamos a la otra opción, presentación desde la diapositiva actual. En este caso, la de eh, la carita sonriente y la, lo de la pregunta y el gracias. Bien, supongamos que vamos a proyectar desde el principio. ¿Cómo se pasa de pantalla? Bueno, hay varias opciones. Podemos pasar de una pantalla a la siguiente o bien haciendo clic con el botón izquierdo del ratón vamos pasando una a una en el caso de que hubiera animaciones como en esta de aquí recordar que aquí había tres ítems que estaban animados al hacer clic pues por cada clic pues se va mostrando cada uno de ellos otra manera de hacerlo sería equivalente si nos pilla muy lejos el, el ratón es utilizar las flechas del teclado, la que va hacia la derecha sirve para avanzar y la que va hacia la izquierda sirve para retroceder y por lo tanto podríamos estar haciendo el recorrido hacia adelante y hacia atrás. Por otro lado, podemos pulsar el botón derecho del ratón. En este caso nos sale una de esta, o sea, un menú contextual como este. Por un lado, si, nos, eh, si le damos por error al botón y queremos que desaparezca este menú simplemente con dar a escape, pues ya saldríamos, pero hay que tener cuidado porque si volvemos a darle a escape salimos de la presentación. Así que mucho cuidado. Por otro lado, en este, en este menú también hay algunas opciones interesantes. Por ejemplo, en opciones de puntero podemos elegir, por ejemplo, puntero láser. En puntero láser veis que sale eh, la posición del ratón exactamente y es equivalente a tener un puntero láser de los de verdad. Pero en vez de apuntar a la pantalla, estamos utilizando uno virtual, uno digital dentro del programa. Y nos permite, moviendo el ratón, pues remarcar algunas palabras o algunas partes las que queramos explicar. Otra opción del puntero es, por ejemplo, eh, tipo pluma. Tipo pluma me permite pintar. Eh, este tipo de dibujos no están inicialmente en la presentación, sino que yo puedo sobre la marcha, eh, pues dibujar pues para hacer alguna pequeña explicación o resaltar alguna palabra o algún dibujo o lo que yo quiera utilizar. Obviamente, navegando en las opciones, se puede elegir el color, se puede elegir una serie de cosas. Aquí, por ejemplo, para borrar, puedo ir eligiendo eh, las opciones que, que me puedan interesar. ¿Vale? El marcador de resaltado sería como... El equivalente a, un, a este tipo de, de rotuladores fluorescentes, pues lo mismo, me permite pintar también. ¿vale? Aquí veis que a diferencia de, respecto del, del otro lápiz es que se muestra por detrás de las letras. La pluma sí se muestra encima, con lo cual realmente es una manera de destacar cero sin tapar. Bueno, en cualquier caso ya sabemos que podemos pasar de transparencia. Pulsando el botón izquierdo del ratón, a ver si soy capaz. Un momentito, eh, de flecha automático. Ahora no me deja salir. Bueno, voy a salir de la presentación y a volver a entrar. Bueno, por cierto, como he dibujado una serie de elementos, al salir de la presentación me dice que si quiero conservar esos dibujos. Si le, digo, si le doy que sí, pues entonces volveríamos al inicio. Eh, perdón, eh, se guardarían en la, en la presentación y volverían a salir en, en nuevas eh, intentonas de presentación de la animación, de la presentación, perdón, y si le voy a descartar, pues entonces se borran. Yo le voy a dar a descartar porque no me sirve para nada. Bueno, en cualquier caso, tenéis otras opciones que podéis eh, utilizar, por ejemplo, el en ensayar intervalos, permite hacer un ensayo de la presentación donde aparece eh, un reloj, y vais viendo cuánto tiempo estáis tardando en cada una de, de las transparencias, de tal manera que podéis ver si os estáis entreteniendo más en unas o en otras. Y en la opción grabar presentación, pues está muy bien porque permite también hacer un vídeo, una captura de la presentación. De tal manera que luego podéis publicar, por ejemplo, el vídeo pues, a modo práctica se lo, lo dais al profesor o es para subirlo a YouTube o lo que queráis. Con cualquier programa, pues luego le podéis poner también sonido, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo más importante de presentación con diapositivas es o son los dos botones que os he indicado desde el principio y desde la diapositiva actual y recordad que dentro de una presentación se sale de ella con eh, la tecla escape o bien con el botón derecho fin de la presentación y se sale a su vez de este menú que a veces aparece por error con escape insisto mucho en esto porque queda muy mal eh, hacer una presentación y que por error o por poco conocimiento poca práctica del, del programa eh, no se sabe salir de ahí y la verdad es que queda bastante mal no saber manejarse al menos en lo básico bien muchas gracias por vuestra atención